lado buenas tardes Silvia Buenas tardes, muchas gracias Gisela, Julián. Campo Papa en el departamento de Godoy frente al antiguo pozo donde se encuentran las casas, cruzando la calle Segundo Sombra. Detrás hay un inmenso pozo lleno de basura que se prendió fuego alrededor, hará una hora y media atrás. Están trabajando dotaciones de distintos departamentos. Realmente es muy importante la cantidad de fuego y humo que hay en el lugar, las familias corriendo y tratando de alguna manera ayudar a los bomberos, policías y defensa civil que están en el lugar. Daniel Burriesa está justamente en este momento trabajando, le robo un minuto. Daniel, la dimensión del fuego. Bueno, el, el incendio es un incendio importante porque se trata precisamente de, de un basural donde hay distintos tipos de elementos que están en combustión. Eh, en estos momentos está el incendio está controlado, eh, se está trabajando eh, a fin de evitar cualquier tipo de, de propagación. No hay casas afectadas, como se ha dicho. El fuego está muy cerca de las están casas. Muy cerca Sí, efectivamente, están muy cerca. A dos metros más o menos. Un poco más. Pero eh, no hay viviendas afectadas. La intervención rápida de los bomberos eh, permitió que el fuego no llegara a las casas. Y, por supuesto, este es un incendio común ...características muy particulares porque como le dije al principio... Eh, ...hay distintos tipos de, de elementos combustibles que sobre todo... ...el principal problema que tenemos es el humo que producen... ...y que para eso se realizó una evacuación de todas las viviendas... ...que están en la cercanía eh, del pozo teniendo en cuenta la dirección del, del viento... Y por supuesto se está trabajando con gran cantidad de, de bomberos, están en estos momentos... está qué departamento, Daniel? Bomberos de Luján, de Godoy Cruz, de Maipú y cuartel central de la, de la policía, eh, están trabajando... Apoyo hídrico de Godoy, y apoyo Defensa, hídrico sí. de Godoy Cruz, que no está, no está faltando nada y tenemos dos máquinas del, del municipio que están trabajando una del lado oeste donde se está removiendo escombro y otra está trabajando del lado este del pozo donde también eh, el proceso es lento porque hay que hacer remoción, eh, mojar, remoción, mojar, porque el fuego, eh, si se echa solamente agua, el fuego queda por debajo de los de la, de la basura, de los escombros y eso no no Es un pozo no tiene... muy profundo, ¿verdad? El pozo es bastante profundo, sí. de una dimensión aproximada? Bueno, no, no sé Enorme en qué... Enorme por el humo, es verdad. Es un pozo importante que va cambiando según la... la, la, la el... Además, hemos notado que es muy difícil el acceso al pozo, hay que entrar por las casas. El acceso los es pacientes. difícil eh, porque son calles chicas sí. y, y hay casas antes, antes de llegar al lugar. Pero bueno, estamos eh, haciendo todo lo posible para resolver la situación, que lo vamos a hacer, por supuesto, lo vamos a hacer. Y eh, estamos trabajando ordenadamente eh, con todos los bomberos y con la, la municipalidad, con la defensa civil de Goy Cruz. Sé que está muy apurado, Daniel. Dos cosas importantes. Las personas de acá están evacuadas, no hay gente en las, en las casas, el humo está muy cercano. ¿Están bien de salud? Las personas han sido evacuadas por una cuestión de eh, evitar la inhalación de humo, eh, por esa sencilla razón. Claro. Y la mm, posibilidad de, de que el fuego afecte las casas, eh, ya no la, no la tenemos. Esa era la segunda pregunta. Sí. ¿Los bomberos cómo están? Los bomberos están bien, eh, han tenido que hacer reposición de equipos autónomos de respiración, porque se necesita... O sea, máscara. Sí, tubo, los tubos de oxígeno para, para poder respirar aire puro para evitar eh, intoxicación. Ya se ha hecho una, un, un recambio de, de, de equipo, eh, que es lo que se está haciendo a fines de evitar también eh, que tengan una exposición al humo los bomberos y, y que tengan problemas. No hay ningún afectado. Digamos. No hay ningún afectado. Muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes, que bien, tengan bien. Gracias. Bueno, lo dejamos trabajar. Bueno, Daniel Burriese es el director de Defensa Civil de la provincia, también está Defensa Civil de Godoy Cruz. Hemos visto también que trabaja la gente, los familiares eh, tirando agua. Llegamos hasta muy cerca al fuego, lo que más pudimos, porque de verdad el humo es tan denso sí. que no permite dimensionar la cantidad, o sea, el tamaño del pozo solamente tenemos la palabra de algunos vecinos que nos decían que es de más de 500 metros de circunferencia, pero lo importante es que es muy hondo, muy profundo y lleno de basura, ustedes saben que es muy este material es muy de mucha combustión, como uh -huh. decía Daniel y además el humo es lo más importante llegamos lo más cerca posible los bomberos con máscaras, oxígeno también, y lo más importante es que no hay aún viviendas afectadas, pero la gente realmente tiene mucho miedo sí. porque las llamas Silvia. en un momento llegaron hasta muy, muy muy cerca. Sí, Juli. ¿Qué te dijo respecto a si podían controlarlo en los próximos minutos o si ya estaba cerca de ser controlado? Dijo que estaban controladas las yemas, al menos las que están más cerca de las casas. Como te dije, ah, pero no es enorme incendio, ¿eh? el pozo y está todo prendido fuego. Claro, claro entra, claro, trabajando y en el lugar. Justamente. atacado. En este momento están... Claro, esto está pasando ahora. Sí. Hace una, y me, una hora y media aproximadamente comienza el fuego, ¿sí? Uh -huh. Ahora están en plena tarea y como les comentaba, no hay calles para que los camiones puedan llegar al lugar. Hay que pasar por pasillos o por las casas y es muy difícil para los bomberos llegar con las autobombas. Las mangueras solamente... Y los bomberos pueden llegar hasta el lugar y es dificultosa la visión. Por ¿Sindia? eso les explicaba Burriesa sí. el humo no les permite contarles... ¿Cómo es? Sí. ¿Se cree que intentaron prender fuego basura que, que se generó ahí en el basural o cuál fue la causa? La causa no se sabe aún, pero sí me comentaban también que era frecuente que se que hubiese fuego en el lugar. No sé si ustedes recuerdan, eh, los voy a ubicar primero eh, en materia, digamos, de ubicación geográfica. Estamos en la calle Segundo Sombra, en el Campo Papa. ¿Recuerdan el antiguo pozo que sí, fue claro. saneado, tapado en el anterior gobierno? Sí. Justo enfrente y de la misma dimensión de ese antiguo pozo es el del cual les estamos hablando y está detrás de las casas justamente de la línea lateral de esta importante calle que sería el corredor del oeste eh, hacia el lado oeste del departamento de Godoy Cruz para que tengan una idea más o menos de la distancia. Pleno Campo Papa, unas 300 familias, 100 casas aproximadamente y el pozo muy cerca de este lugar. Nos comentaban también que esta basura la llevan los propios vecinos, vienen de otros lugares, obviamente no, son, eh, no es un basural ...legal, no es eh, que los municipios traigan acá la basura... ...ustedes saben cómo es el sistema... ...lamentablemente al ser basura es muy difícil de controlar... Claro. ...como nos decía Defensa Civil, hasta el momento no está afectada la vivienda... ...pero es un trabajo largo y arduo y peligroso también para quienes están trabajando. Reitero, el humo es tóxico. Además, no se puede ver la distancia que hay entre el, eh, a metros de dónde están las llamas. Y es lento porque el fuego a lo mejor uno lo ve visiblemente por arriba apagado, pero por abajo a lo mejor sigue la combustión. Por eso dice Daniel Burriesa que va a ser un trabajo largo y una ardua tarea la que se está realizando. Afortunadamente, no hay personas heridas. Sí pudimos hablar con las familias familias y demás, y están muy asustados porque, claro, en un momento, al principio, el fuego les llegó realmente hasta menos de un metro. Hasta ahora, como nos informaban, está no controlado, pero al menos no afectadas las casas. Silvia, Hay ambulancias, les, les quería comentar, sí. ante cualquier contingencia, sí. personal policial también. Excelente. Vamos a quedarnos acá, cualquier novedad les comentamos.